Hola chiquis, ¿cómo están? Soy Nicolás y ahora les voy a mostrar el Minecraft Educación La versión de demo, como dice ahí arriba Está la posibilidad de crear una cuenta, pero eso ya depende de una escuela o una institución Pero igualmente les voy a mostrar más adelante cómo crear una cuenta independiente Para que puedan utilizar casi todo el programa, bueno, en, en, en casi todos sus recursos ¿sí? Ahora mientras tanto usamos la versión de demostración Así que no hace falta que inicie sesión token donde dice iniciar demostración y van a poder ingresar como estoy yo, así que directamente pueden cambiarse el personaje, algún tipo de bueno, de skin que ustedes quieran y podemos acá iniciar la lección. Vamos a iniciar esta lección La hora del código 2019. Entramos acá y creamos el mundo. Así que vamos a esperar que Minecraft cree el mundo y bueno, no voy a pausar el video para, para esperar a que cargue, así que vamos a hacer tiempo esperando que cargue. Adelante el video o si no te, te, te cuento un par de cosas interesantes. Minecraft es un programa en el cual muchos chicos lo usan, chicos y no tan chicos, y permite construir, y no solamente eso de construir, sino que tiene un montón de recursos creativos que se usa en escuelas de todo el mundo para enseñar programación y aplicar el conocimiento o la metodología STEM, que es una forma de conocimiento moderna en la cual los niños aprenden cosas como trabajo de equipo, liderazgo, emprendimiento, resolución de problemas, conflictos, inteligencia emocional, bueno hay un montón de cosas más súper súper útiles que se están dando en las escuelas más importantes o más modernas del mundo, así que no podemos quedarnos atrás y nosotros vamos a aportar nuestro granito de arena desde Minecraft Educación, versión argentina o latinoamérica como quieras decirle, con esta versión, así que bueno acá estamos con mi versión programadora del asunto. Y acá lo que vamos a hacer es, entramos en este cuartel de bomberos y vamos a hablar con la gente que está acá adentro, a, a ver qué nos dice. Bien, vamos a empezar a programar. Hablamos con clic derecho y nos dice. Bienvenido al centro de investigación. Aquí aprenderás cómo usamos la IA. IA significa inteligencia artificial. Y la programación para evitar incendios. Tu primera tarea es utilizar la programación para abrir esta puerta. Pulsa la tecla C para programar. Muy bien, Toco con la tecla C, activamos el comando de programación. Y acá tenemos un bot ayudante, que le voy a hablar con clic derecho y mira lo que me dice. Soy el bot ayudante. Si alguna vez te atascas durante el viaje, estaré encantado de ayudarte. Puedo reiniciar la misión o saltarla. Solo puedo ayudarte si ya lo has intentado tú previamente. Así que intenta hacer la prueba antes. Eso está muy bueno porque te incentiva a probar. Y así si te equivoques, no importa. La idea es que lo pruebes. Toco la tecla C. Y acá yo tengo la pantalla extendida o expandida, desde acá arriba, este icono de acá arriba. La pantalla de la codificación se puede ver por mitad, de un lado a otro, o extendida, yo prefiero extendida. Bien, los bloques se utilizan de esta forma, se arrastran y se colocan dentro de esos encastres para generar la programación. Si no estás familiarizado con esto, te recomiendo ver en el canal los videos de pilas bloques que trabajamos muchísimo con este tema, o los de Scratch Junior y posiblemente hayan otros videos actualizados. Bien, muy bien. Acá tenemos el de iniciar y vamos a insertar el de abrir puerta. Acá arriba nos dice, usa abrir puerta para acceder a la instalación de investigación. Cuando acabes, haz clic en el botón jugar para ejecutar el código del juego. Que está acá abajo el botón verde. Y acá tenemos alguna pista. Arrastrar el bloque abrir puerta desde el cajón, que es esto que está acá, hasta el bloque al iniciar. Ok, vamos a hacer eso. Arrastramos, lo colocamos ahí. Le damos play o ejecutar y exactamente se generó la programación de que se abrió la puerta. Acá está el ingeniero que tiene cara de ingeniero. Le doy clic derecho y dice, este es agent. Podés programar a agent igual que hiciste con la puerta. Programa a agent para que se mueva tres pasos hacia adelante para detenerse en el marcador. Pulsa la C para empezar a programar. Muy bien, ahí está agent. Tocamos la tecla C. Ahí se abre nuestro panel de programación y vamos a programarlo. Bien. Conoce a la gente. Muy bien. Bien. Dice, haz que tu agente se mueva hacia ti. Programa a tu agente para que dé tres pasos hacia adelante. Usa agente avanzar en el, eh, el bloquecito de agente avanzar. La traducción es media rara porque está, bueno, desde el inglés. Eh, pero bueno, se entiende. Y acá este poquito siempre nos da una idea de lo que tenemos que hacer. Bueno, bien. Al iniciar, ¿qué quiero que pase? Quiero que el agent se desplace hacia adelante en uno. no. Borroca en 3. Ahora sí. Le doy play y ahí cumplimos con la misión. Bien, lo logramos. Misión completada. Lo has conseguido. Habla con el investigador. Acá está el investigador. Hola señor. Hablamos. Agent necesita recopilar datos sobre materiales inflamables que podrían representar un peligro de incendio. Programa a agent para que se mueva cuatro espacios hacia adelante, hasta el arbusto seco, y que luego analice lo que tiene enfrente para recopilar los datos. Uh -huh. Acá está Agent, ahí está el arbusto seco. Tocamos la tecla C, y vamos a darle las indicaciones a Agent, para que llegue al arbusto seco. Bien, eh, vamos a ver. Acá tenemos un bloque nuevo. Dice, mover tu agente para que analice un helecho seco. Usa agente, a analizar delante, último, este bloque último, eh, después de que se mueva. Y bueno, pensá el número de pasos que necesita para mover el agente hacia adelante. Bueno, muy bien. Recomiendo de vuelta ver el video de pilas bloques para usar bien esto. Habrían dos formas. Podremos usar, mira, podremos usar varios bloques de estos. Sí, esta es una alternativa también. Habían dicho cuatro pero son muchos bloques, la idea es usar la menor cantidad de bloques posible, lo más simplificado posible, así que en este caso podría usar lo que mostré recién, que da cuatro pasos, eliminar esto, y en vez de poner cuatro bloques de mover para adelante, pongo un solo bloque de mover cuatro veces, y ahora arrastro este bloquecito que le digo, y una vez que se terminó de desplazar, analice lo que tiene adelante, vamos a ejecutar, vamos a comprobar, y lo logro excelente, continuamos, ve a la parte superior, muy bien, vamos a la parte superior, uff, me cansé, el técnico, vamos a ver con el técnico, Mira, y allá abajo hay todo un camino, un camino corto hasta llegar al arbusto seco y un camino largo hasta llegar ese, a este arbusto seco, este señor nos va a decir cuál queremos hacer con el agente. vamos a hablarle, a ver, Dice, mirá por el borde del edificio y verás el laberinto de entrenamiento de Agent, lo que les mostré yo recién. No te preocupes, no puedes caerte. Elegí un botón de ruta eh, más abajo y utiliza el código para mover a Agent a través del laberinto para llegar hasta un arbusto seco y analizarlo. Bueno, muy bien. Acá abajo podemos elegir la ruta corta o la ruta larga, lo que les mostré recién, la de la izquierda o la de la derecha. La ruta larga van a usar más bloques y la ruta corta menos bloques de indicación. Yo voy a usar la ruta corta para no extender tanto el vídeo. Bien, ahí está nuestro agent en la ruta corta, ahí, y acá está la ruta larga. Bien, él tiene que avanzar, vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloques para adelante, gira a la derecha, después 1, 2 bloques, gira a la izquierda y sigue para allá, que sería 1, 2, 3, 4, y ahí analiza. O sea que tengo 6, 2, 4, ok, ahora sí si me acuerdo, vamos a programar con la tecla C, Vamos a ver, a ver, a ver. Y acá estamos. Obteniendo la información. Bien, vamos a llevar a nuestro agent para que busque la información. Ok. Caja de herramientas. Bueno, voy a al agent para que analice el helecho seco. Y no te olvides de poner el analizar al final del código. Bueno, muy bien. Eh, tiene que avanzar para adelante. Había contado, me acuerdo yo, seis pasos para adelante. Después tenía que girar, pero no a la izquierda, esto lo voy a cambiar, a la derecha. Ahora tiene que moverse, me acuerdo que eran dos pasos, tenía dos pasos. Y después tiene que moverse a la, a la izquierda, sí. Y acá retomar el camino con 6, 2, con 4 Eran cuatro pasos hacia adelante. Y por último, una vez que llega al final, lo que tiene que hacer es analizar lo que hay delante de él. Vamos a comprobar si es verdad. 6, 2, 4 y llegó. Muy bien, lo he conseguido. Muy bien, tenemos que ir ahora a hablar con el director de investigación. No, ay, no puedo bajar. Ahí está. ¡Auch! Eso me dolió un poquito. Bueno, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ay, qué laberinto complicado han hecho. Muy bien, agente, te felicito. Acá está el jefe de investigación. ¡Hola, señor! Enseñar a agente a predecir riesgos de incendios es nuestra mejor herramienta de prevención. Entra para que el técnico de la inteligencia artificial te ayude a entrenar a Agent. Ok. Hola especialista, ¿qué me va a decir usted? Dice: Este ordenador te ayudará a enseñar a Agent las plantas que suponen un riesgo de incendio. Fíjate en las imágenes del monitor. Si una planta está amarilla y seca, es un peligro de incendio. Así que debes pulsar el botón sí. Si una planta está verde y saludable, no es un, eh, no es un peligro de incendio. Eh, la, planta verde, la planta verde, como dice ahí, por lo que debes pulsar el botón no, bueno muy bien, acá hay una planta verde que esta es saludable y no es un riesgo de incendio, así que es riesgo de incendio sí o no, acá chicos pongan el video en pausa y esto lo completan ustedes, una vez que lo terminan continúan con el video, si quieren ver la respuesta correcta simplemente continúen mirando, la idea es que lo hagan ustedes y después lo, eh, lo sigan conmigo, si no ya este, lo ven todo resuelto, no vale. Bueno, muy bien, esta es verde, no es riesgo de incendio, perfecto. Esta es seca y amarilla, ¿es riesgo de incendio? Tic-tac, tic-tac, sí, es riesgo de incendio. Planta verde y saludable, mm -mm. no es riesgo de incendio, muy bien. Amarilla y seca, sí, es riesgo de incendio, muy bien, lo hemos conseguido. Habla con el científico, bueno, vamos a pasar acá adentro, la, la. Hola científico, usted tiene cara de científico, así que vamos a hablarle. Para tener éxito en la prevención de incendios, el agente tiene que quitar las plantas peligrosas de la zona. Ahora vamos a poner a prueba el entrenamiento. Programa a agente para que destruya todas las plantas que supongan un riesgo de incendio. Sal de la ventana del chat para empezar a programar. Muy bien, toco la tecla C acá en el agente y vamos a programar al agente. Y a decirle, a ver... Tic-tac, elimina todos los peligros. Muy bien. Tiene que analizar las plantas y la planta peligrosa la rompe. Muy bien. Acá está ya la programación lista para finalizarla, ¿sí? Dice que al iniciar, cuando ejecuto acá abajo, mientras ejecuta que queden peligros, si el agente detecta un arbusto seco adelante de él, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Acá abajo tengo que colocar un bloque que es la indicación de lo que va a hacer cuando encuentra un arbusto seco delante de él peligroso. Acá dice, el agente está listo para una prueba de verdad. Programa a tu agente para destruir objetos inflamables que aparezcan delante de él. Bueno, acá lo mismo chicos, pongan pausa, resuelvan ustedes, y si no, vean cómo lo hago, o si no, después de que lo hicieron ustedes, continúen con esta parte. Bueno, muy bien, lo que yo voy a hacer entonces es decirle que cuando hay una planta peligrosa delante de él, entonces, mmm, acá está este bloque, encastra ahí, el agente destruye lo que está adelante. Vamos a ver si es cierto. Planta verde no es riesgosa. Verde no es riesgosa. Seca, ahí la seca la rompió. Muy bien, la seca la rompió. La verde está bien, no hay problema. Esta seca peligrosa la rompió. Esta no es peligrosa. Esta es peligrosa la rompió. Esta es peligrosa la rompió. Misión completada, lo he conseguido. Muy bien, vamos a avanzar. Acá está el analista que tiene cara de analista y vamos a hablar. Con imágenes, Agent ahora puede detectar dónde es probable que se inicien los incendios. Programa a Agent para que avise al equipo si encuentra una ubicación de peligro de incendio potencial en el monitor del ordenador. Ok, vamos a, a ponernos por acá para ver lo que Agent va a estar mirando. Eh, vamos a programar a Agent y a ver qué le vamos a decir. <coughs> Esto es importante porque nos va a servir para el próximo nivel. Sí, bueno, dice, alertar al equipo. Agent va a levantar la mano cuando encuentre algo que haya peligro. Dice, arrastra el bloque alertar equipo, ¿dónde está? Acá, avisar al equipo, dentro de si se encuentra el peligro. Acá, si se encuentra el peligro, entonces acá adentro. Para que el equipo pueda ser alertado. Lo mismo, tengo un montón de bloques, van a aparecer cada vez más. En este caso es muy fácil porque ya esto está casi hecho, ¿sí? Así que cuando el agente el agente va a estar buscando peligros todo el tiempo. Y si encuentra un peligro, entonces qué es lo que va a hacer? Y la respuesta correcta es, todos la sabíamos, ¿no? Avisar al equipo. Le damos play. Ahí mira, eso no es peligro, eso no es peligro. Ahí no hay peligro, el agente está mirando. Ahí no hay Ah, dijo que hay peligro. Bueno, buscar el helicóptero y hablar con el capitán de bomberos. Helipuerto por aquí. Ah, ahí está el helicóptero. Tremenda máquina, tío. <ríe> Muy buena. Bueno, a ver. Bombero, capitán, ¿qué pasó, capitán? Me parece increíble lo rápido que ha aprendido Agenda a predecir incendios. Tenemos que ir rápidamente a ese lugar con riesgo de incendio. Avísame cuando estés listo para ir. El incendio podría comenzar en cualquier momento. Bueno, chicos, creo que tenemos nuestra primera misión para resolver. Así que. Yo los saludo, espero que se suscriban para que no se pierdan el próximo capítulo. Tenemos que ir a salvar la aldea de un posible incendio con nuestro agent y programarlo ahí. Así que no se pierdan el próximo video y vamos a estar ayudando a esa aldea. Así que síganme que vamos al helicóptero a la próxima aventura. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.